Hey! Bienvenidos a Mess. Yo soy Classy Yo soy Messi En este video te voy a mostrar cómo me hice este look Fue súper sencillito Súper fácil pero también muy bonito Y muy apto para cualquier ocasión Espero que te quedes para que veas cómo lo hice Como base para párpados, me voy a poner el 3 en 1 de Art Deco con un dedito. Ahora voy a fijar la base para párpados y la parte de arriba la voy a fijar con esta sombrita Lure. Las personas que tenemos párpados caídos no nos beneficiamos de aclarar mucho esta zona de aquí porque se nos ve el párpado mucho más caído. En el párpado móvil voy a estar aplicando una sombra marrón oscura, voy a tomar esta que se llama Parallel de la misma paleta. Y lo voy a difuminar que no se vea con parches ni nada extraño. Y sin aplicar más producto, con la misma brochita simplemente extiendo ese pigmento así que quede bien suave la transición hacia arriba. Y ahora voy a tomar esta sombra rosada fusa de mi paleta Color Chaos de Makeup Revolution y me la voy a poner en el párpado móvil encima del amarro. Esta sombra es muy pigmentada. Ya yo me he hecho otros looks con ella y puedo llevarla a que se vea bien intensa, pero hoy no es mi intención. Así que voy a aplicar solamente una capa bien suavecita. Voy a difuminar un poquito. Ahora voy a tomar este marroncito satinado de esta paletita de Catrice que me está gustando muchísimo para usar. En la parte de abajo porque no se ve muy artificial y le da un toquecito, un sombreado debajo del ojo muy bonito. ¿Ven el toque que le da al look? Muy sutil el toque de marrón. Ahora voy a tomar el iluminador rosado de la paleta Solstice de Sleek y lo voy a usar para iluminar mi lagrimal. Y lo extiendo un poquito hasta aquí, esta esquinita interna del ojo. Y también un toquecito hacia arriba, así. Es muy sutil, pero le da un toque muy bonito al look. Ahora un poquito de delineador de ojos color piel. Con el mismo iluminador también aquí debajo de la ceja. Esta vez solo en este punto medio aquí Y encima también Y por aquí Pero muy poquito porque este iluminador es muy claro Un poquito de rubor Cheerio de Super Shock Chic de Colourpop Pop tono muy bonito Si sí, me voy a poner spray fijado de maquillaje para luego ponerme la máscara. máscara chanel dimensions que hace mucho me la regalaron no sé por qué compra en douglas y no se me acaba es tan pequeñita pero no se me gasta tengo como un año con ella voy a estar ligando chichi y lady de color pop estos son de los lipsticks chichi es naranjita y lady es un marrón rojizo El resultado no era lo que esperaba, pero me encanta el color. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me encanta. Así que este es el look. Espero que te haya encantado este video. Y si es así, regálame un like. Suscríbete a Clássimes porque estoy subiendo videos casi todos los días. Te veo pronto en un próximo video.